Eh, lo primero que habría que señalar es que todas las personas tenemos capacidades de ser y hacer. En tal sentido, eh, ser desmovilizado o ser una persona que hace parte de la sociedad civil no te excluye de tener capacidades. Eh, la propuesta que yo estoy haciendo es que se reconozca que no solamente hay un componente educativo formal relacionado con unos conocimientos, sino que los individuos son capaces de hacer cosas y de ser. Eh, es una manera de reconocer la dignidad, eh, de reconocer las potencialidades de los desmovilizados y no solamente situarlos en la categoría de analfabetas que hicieron primaria, que hicieron secundaria, sino situarlos como personas eh, que tienen eh, todos los potenciales para desarrollar sus emociones, para desarrollar sus procesos cognitivos y para vincularse con los otros. Yo, yo invitaría a que pensáramos más bien en, en capacidades porque las habilidades son destrezas y las capacidades es potenciación del individuo en, en su florecimiento. Entonces yo la invitación que haría es a que pensáramos que eh, las personas pueden adquirir conocimiento sin pasar por procesos tradicionales de educación y que esas capacidades que las personas tienen los, les permitiría integrarse a la sociedad, eh, ser empresarios, ser emprendedores, eh, entrar dentro de dinámicas propias de organización en la sociedad sin que necesariamente pase por esas ideas formales que tenemos nosotros de primaria, que tenemos nosotros de secundaria o de universidad. Ojalá pudieran entrar el sistema formal, pero lo, la invitación que yo haga es que, la, que yo hago es que la educación sea entendida como la posibilidad de florecimiento del humano. Eh, y no solamente como aquello que usted tiene como ausencia porque no sabe matemáticas, química o física, sino que la educación va con un tema relacionado con cómo vivir juntos.